La última pregunta de hoy nos llega desde Gijón. Gelatino nos pregunta, ¿qué variedad me recomiendan si soy novato? Hola Gelatino, si eres novato y no tienes mucha experiencia, lo mejor será que comiences con un auto. En concreto voy a recomendarte la White Dwarf, de nuestros colegas de Buda Seeds. Tras más de 10 años de trabajo con White Dwarf, proveniente del cruce de dos potentes síndicas, renace White Dwarf 2 como una versión mejorada destacando aún más por su altura, potencia y estabilidad. Cuenta con el albal de más de 35 generaciones de esta genética que pobló los balcones y terrazas de los canabicultores. Se mantiene fiel a las necesidades de los cultivadores más impacientes que quieren cosechas rápidas y productivas. Ahora además destaca por tener una mayor altura y una fuerte estructura que le permite mantener el peso de sus densos y cristalinos cogollos. Gracias a su estabilización, su resistencia ante las plagas, la mantienen como una apuesta segura para los cultivadores nobles. En cuanto a sus aromas y sabores encontrarás materiales. A madera con toques muy dulces. Su efecto es digno de una indica de primera, te hará relajarte y descansar del estrés diario. Así que, gelatino, si eres Nobel y te vas a aventurar en el autocultivo, te recomendamos que empieces con la White Dwarf Auto de nuestros amigos de Budacet.